Hola, bienvenidos al canal. En esta oportunidad vamos a ver cómo se ve afectado la situación de la macro zona sur en Chile eh, entre digamos, los militares y digamos los comuneros, la gente que, que vive en esa zona de, de nuestro país. Y si digamos se va a incrementar la violencia o va a parar un poco Bueno, acá... Pasa lo siguiente... Um, esta línea de acá... Estas cartas de acá... Ilustran... A los militares... ¿Sí? Hablan de, de que sí... A ver... No, no están... En un, con un espíritu de... De luchar... Eh, creo que... Más bien... Eh, le, le, quizás les gustaría ser más diplomáticos pero bueno tienen que cumplir órdenes y van un, a poner eh, restricciones pero es algo que ya han hecho antes si sí, es como que de alguna manera se siente como que vuelven a repetir lo mismo por otra parte la, la gente los comuneros mapuches frente a esto hay, bueno primero ellos tienen mucho conocimiento de, del lugar ¿sí? eh, también hay muchas cosas secretas ¿sí? entre, entre, entre ellos com, como comunidad pero eso mismo no les, no les garantiza que ellos se encuentren estables sino que eh, van a la búsqueda de, del éxito ¿sí? ahora eh, creo que un poco ambos bandos están dando un poco o están actuando desde un punto de vista dando palos de ciego ¿sí? primero creo que los militares no, no están bien organizados eh, por, por lo mismo es como que vuelven a hacer el mismo trabajo y se repite la misma historia y por el otro lado los, los comuneros, eh, claro, sí, podrán tener conocimiento de sus tierras pero o avalar que, que es por eso que actúan de esa manera, pero eso no, no les da eh, la seguridad para ganar esto, sino que al contrario, generan divisiones dentro de ellos, porque lo que buscan es ganar a toda costa. Ahora, con respecto al tema de la violencia, bueno aquí desde, desde un comienzo siempre ha existido la intención de querer dominar al otro cualquier bando sí eh, de querer dominar al otro de manipular situaciones a la conven a la conveniencia de cualquiera de los dos eh, eh, hay, hay una energía que no es <tose> que, que no es para nada sana incluso uno podría decir bueno, pero estas personas no son no, no pertenecen o no nacieron bajo la misma tierra eh, porque lo, lo que en ambos casos hay un ansia de, de poder ¿sí? de poder subyugar al otro en ambos eh, ahora yo veo que por ahora la cosa se ve tranquila y es que yo veo que hay una mujer de poder que un poco que que calma de alguna manera eh, digamos el ambiente por un tiempo pero yo veo que va a pasar un, un evento, una pérdida muy dolorosa que va a gatillar nuevamente el conflicto. O sea, eh, y es un poco lo mismo que, que, se, que se ha venido viendo, ¿no? Que hay, mom hay momentos como de paz, eh, entre comillas, eh, pero luego se gatilla esto de nuevo. Eh, hay una mujer que logra un poco calmar esto, pero después hay un, un episodio que tiene que ver tal vez con una muerte eh, tal vez con con un secuestro o con una muerte una muerte in incluido un secuestro en donde se genera mucho dolor y donde se genera nuevamente división y la nula capacidad de en ambos el gobierno militares y la comunidad para hablar, para solucionar el problema, entonces ese es el dilema que veo yo acá, yo veo que esto puede estar en calma durante los meses de invierno pero ya para los meses de primavera eh, esto vuelve de nuevo a resurgir y sobre todo hay muchas cosas en, en la comunidad en, en, los, en, las, en las diferentes comunidades mapuches que creo que se están ocultando ¿sí? eh, y que creo que en ellos está provocando separación sí eh, y eso es lo, lo que encuentro que es preocupante como en cuanto a, a movimiento si lo, si lo vemos desde el punto de vista que es eh, digamos según su punto de vista un movimiento que se que se, que se viene gestando desde hace eh, más de 500 años entonces bueno eso es, así que, bueno, acá les dejo la, la predicción acerca de la macrozona sur, espero que les guste, eh, denle like al al video, eh, comentenme qué les parece, si tienen algún video que quieran que yo pueda realizar, también escribanlo en los comentarios, gracias por ver, cuídense mucho.